Favorecemos y apoyamos tu formación en habilidades docentes e investigadoras imprescindibles para el desarrollo de tu carrera como investigador, tanto en el entorno académico como profesional. Te acompañamos en tu proceso formativo, asesorándote y ofreciéndote actividades a través de los planes de formación del personal docente e investigador y de la Escuela Internacional de Doctorado. Queremos que dispongas de las competencias necesarias para abordar con éxito cada etapa de tu carrera investigadora.